¡Es pienso! ¿Pienso? Va. ¡Eso para ti! ¡Yo quiero un saco de chocolate! Te daré chocolate cuando te comas tu pienso. Está estás muy gordo! No, no quiero tu piencito, ¡Qué asco de menú! ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú. Mi estómago, pérate, ya déjate de dietas, y dame chocolate. O oh, hago las manitas, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras. dame chocolate. Ay, no seas flotón, ya estás muy gordinflón. Ya cálmate, o te quito tu diamante Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel Me como está el papel, dame chocolate Chocolate con almendra, chocolate con almendra, Chocolate con albendra, dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Pues no, no hay más que hablar El cacao que hace mal Pues yo me siento mal Sin mi chocolate De el chocolate Chocolate con almendras De en paz el chocolate Dame chocolate, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con dame chocolate.